Que tranza carnales, si andan entendiendo pedos con sus Nike Adapt, en este video les vamos a enseñar dos diferentes maneras de reiniciar sus zapatos para ver si les arregla su problema. Hay varias razones por las que tal vez tú quieras reiniciar tus zapatos, este, una es que tal vez estás teniendo problemas técnicos dos es que chance quieres vender tus tenis y quieres que la persona a la que se los vas a vender pueda también conectar sus zapatos a su teléfono y la tercera es tal vez tú compraste unos tenis y este, estás teniendo muchos problemas intentando conectarlos a tu teléfono para utilizar la aplicación AdGad. Lo importante de entender de los dos métodos que les vamos a enseñar en este video es que el primero simplemente prende y apaga el zapato y lo que usualmente arregla es problemas donde igual no está ajustando bien el tenis O igual se te está quedando atorado O cositas así donde tal vez los motores Están teniendo problemas, ¿verdad? Prenderlo y apagarlo te arregla esos pedos Por si estás teniendo problemas de conexión O tal vez quieres este, volver a reconfigurar Tu zapato 100%, entonces quieres Hacer el segundo método que Completamente este, te reinicia El sistema por completo y le quita Cualquiera de las configuraciones que tiene El zapato en la memoria Para aprender y apagar el zapato, primero nos vamos a asegurar Que está prendido el zapato, aquí vemos que sí está perdido es muy fácil apagarlo, simplemente oprime los dos botones como por 15 segundos y se apaga el zapato Sabemos que el zapato está apagado porque ahora si apretamos los botones, ves que no se prenden luces. Ahora, no es necesario que tú apagues tus zapatos, ¿verdad? El zapato es lo inteligente suficiente para que si no lo estás utilizando, se duerme y así no te gasta pila, ¿verdad? Entonces, no quiero que creas que es necesario prender y apagar el zapato cada vez que lo usas, ¿verdad? Pues si estás teniendo problemas, es bueno saber apagarlo y volverlo a aprender para ver si arregla tu problema. Muy bien, ahora para prender el zapato, lo único que tienes que hacer es oprimir cualquiera de los dos botones por dos segundos y se va a prender la luz. Perfecto. Que nos va a cambiar de colores como se va reiniciando. Muy bien, y ahora está prendido otra vez, ¿va? Entonces, eso es lo primero que quieres intentar si estás teniendo problemas que solo tienen que ver con las con los cordones o tal vez con el motor ¿verdad? el segundo problema que puedes tener es que igual uh, quieres volver a reiniciar el zapato por completo y quitar todas las diferentes configuraciones que están en, en la memoria del zapato si quieres este, reempezar el zapato por completo este proceso es un poco más delicado y la verdad siempre me saca de quicio porque a veces no me sale pero lo que quieres hacer es vas a oprimir los dos botones al mismo tiempo, por uh, unos cuantos segundos hasta que se van a prender las luces en rojo cuando se aprieta la luz en rojo vas a querer presionar uno, cualquiera de los dos botones y mantenerlo presionado mientras el otro botón lo primes tres veces y la neta así puede estar medio cabrón también no lo puedes hacer muy rápido quieres esperarte y quieres ver que cada vez que presiones los botones cambien las luces para asegurarte que lo estás haciendo bien entonces aquí lo vamos a empezar vamos a apretar los dos botones a la misma vez y se prenderon verde de ahí y cuando se vuelven rojos los voy a dejar ir, voy a dejar que se apaguen aprieto uno, se va a poner la luz en blanco y ahora tres veces, uno, dos, tres y ya estufas y vas a saber, si te cambian los colores así como lo estás haciendo, vas a saber que se está reiniciando bien el zapato. La otra cosa es que se va a tardar unos cuantos segundos y se van a empezar a prender las luces otra vez, así como lo ves aquí, para demostrarte que está ahora sí empezando ese proceso de reiniciar de cero. Muy bien, después de haber reiniciado los zapatos, lo que queremos hacer es meternos a la aplicación y si ya los habías conectado una vez, asegúrate de quitar los zapatos, o sea, le picas al zapato y deberá haber un botón que dice ahí Remove. Uh, pícale al botón para que completamente borre los zapatos y luego asegúrate de meterte a los settings de Bluetooth y también decirle a tu teléfono que se olvide de, los, de las dos conexiones a cada zapato. Uh, yo ya borré todas esas conexiones, así que nada más voy a conectar los zapatos después de haberlos reiniciado. Um, bueno pues, vamos a explicarle aquí Start Hold your phone near the light Prepare, muy bien Aquí ya está conectando este cabrón Shoot detected Perfecto, press a light Boom, le picamos El primero ya está Ahorita me va a decir que empiece con el, el proceso con el segundo. Muy bien, lo vamos a poner aquí al lado de la luz. Muy bien, está connecting. Pair. Perfecto, ya está conectando. Y you're all set. Y ahora bueno, ya si te los quieres poner y hacer todos los este de hacer el proceso de encontrar tu perfect fit y todo eso, pues ahora lo puede hacer yo voy a hacer skip y nada más quiero asegurarme que cuando mueva las agujetas estén funcionando los dos zapatos ¿verdad? A ver quiero el lado de par izquierdo chido funcionando acá, ok, vamos a ver nuestro par, nuestro par derecho y muy bien Así es chamacos, eso es todo Así que si por favor este, Si les ayudó este video uh, Y arreglaron su pedo por favor, como siempre Denos ese like, suscríbanse este, Compártanos en sus redes sociales Y pues nos vemos en el próximo video Muchas gracias chamacos, bye